Presidente Rentería de, y el señor Morales de la Junta de Educación, nuestro Superintendente Dr. Curio Crossway, la asistente de Superintendente de Servicios Educativas, la doctora Shawna Jenkins, el director comercial Gregory Fromm, y el asistente del Superintendente de Recursos Humanos, el doctor Brian Lucas. Y ahora me gustaría invitar a los a miembros de la Junta Rentería, el señor Morales, para que nos dirijan unas palabras. Buenos días y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Es muy importante para nosotros asegurar que compartamos la información a medida que esté disponible y que tomemos los pasos para saber conocer sus, sus comentarios. Sabemos desde el fondo de nuestros corazones lo difícil que ha sido el, que ha sido esto y les agradecemos mucho que estén con nosotros y que sean parte de esta conversación. Como junto a nosotros queremos que sepan que es inaceptable lo que ha ocurrido y, y seremos agresivos y ser, ser, aseguraremos que uh, la persona que, o, o lo, el que resulte respo responsable sea se responsabilice de esto y esto la manera en que esto ha afectado nuestra tra transición y queremos que sepan que nuestra seguridad es lo principal y queremos que sepan que nuestros ambientes van a ser seguros para todos nuestros estudiantes personal y toda nuestra comunidad. Esto es un tema muy complejo que va a impactar todas nuestras vidas y es muy importante que empecemos esta conversación hoy hablando de estos impactos. Esta mañana ustedes van a escuchar de expertos de nuestro distrito que hablarán sobre los pasos que estamos tomando para remediar estos, um, estos problemas y, y buscar los planes para acomodar a los estudiantes para el año escolar. 2021 22 quería que quería estar aquí para que sepan que como junta estamos comprometidos a resolver esos problemas y denlewood high school de manera responsable y rápidamente y responsabilidad a los, a los que resulten responsables y muchas gracias por su apoyo a medida que navegamos por estos problemas estamos trabajando para asegurar que ten, les ofrezcamos actualizaciones um, seguidas y que en esto estamos juntos entonces por favor Continúen actualizándose, sigan uh, asistiendo a estas sesiones. Tenemos muchos más planes más adelante y a medida que sigamos recibiendo información, la seguiremos compartiendo. Entonces, sé que el señor Morales también está con nosotros. No sé si quisiera agregar algo más a esto, señor Morales. Ok, gracias, um, a señorita Rentería. Quisiera agregarles a todos que la señorita Rentería y yo estamos aquí porque queremos escuchar como junta lo que ustedes quieren decir. Es, vamos a estar en cuanto a... En, ojalá que estemos en todas, van, procuraremos estar todas las reuniones, eh, tener al menos uno o dos uh, miembros en esta reunión. No podemos tener tres por cuestiones legales, pero al menos habrá uno de nosotros en cada una de estas sesiones y estaremos escuchando para conocer sus preocupaciones. Y yo sé que tratamos de, hacer, uh, de hacerles llegar información y dejárselos disponible eh, en el momento que pudiéramos hacerles llegar esta información. Lo último que queríamos hacer es causar algún tipo de pánico y no tener un plan porque sé que es, sé que es importante para ustedes tener seguridad y saber que tenemos la seguridad de que la educación de su hijo recibirá esta educación y que será seguro y que nuestro personal tendrá esta seguridad también. Y esto es lo que impulsaba las decisiones que tomamos. Y, y van a ver un, el cronograma de lo que ha ocurrido y verán que hemos trabajado duro desde que esto ocurrió y que hay cosas que deben de hacerse de manera oportuna, porque hay ciertas reglas y regulaciones, pero sí estamos trabajando muy duro en esto y había muy, tiempo, muy poco tiempo para obtener uh, comentarios del, de la comunidad en, para este año escolar que eh, está por llegar. Entonces, sí vamos a estar escuchando a la comunidad. Entonces, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y uh, bienvenidos. Gracias, uh, señor Terrentería y señor Morales por estar aquí. Ahora me gustaría presentar a nuestro superintendente, el doctor Crossway, quien brindará una descripción general de la sesión de hoy. Doctor Crossway. Uh, gracias, señor Corner. Um, gracias, señor, uh, señor Terrentería y uh, señor Morales por acompañarnos hoy por su apoyo y liderazgo inquebrantable para la comunidad de Lingwood. Entonces quiero empezar por darle las gracias a cada uno de ustedes por asistir a esta sesión informativa de hoy. En primer lugar, espero que usted, su familia y sus seres queridos estén bien. Sé que tienen muchas preguntas.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 Hoy les presentaremos a, ah, como dijo la señorita Rentería, um, les presentaremos un resumen de los problemas, así como los planes de instrucción actuales para el próximo año. Y al final de la reunión tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, nuevamente, a medida que tengan preguntas, ingresenlos al chat. No esperen hasta el final. Em, empiezan a ingresarlos desde ahorita. Si bien sabemos que esta situación no es la ideal, Estamos haciendo estos planes con la seguridad de los estudiantes como nuestro enfoque y planemos hacer el cambio lo más fluido posible. Como distrito escolar, no podemos comprometer la seguridad de los estudiantes. Ahora proporcionaré algunos antecedentes sobre el cronograma de los eventos que nos han llevado a estos planes de realinación. Los planes para los cambios de instrucción fueron provocados por el descubrimiento de problemas estructurales en Newwood High School después de la falla inesperada de los paneles exteriores para techos uh, conocidos como soffits en Lywood High School. Dinway Unified lanzó una revisión inmediata para determinar el alcance de los problemas en el campus y las reparaciones necesarias. Las familias de Dinway Unified también recibieron información de alto nivel de que había habido un problema estructural que había, estábamos investigando. Nuestra junta escolar programó de inmediato una reunión de emergencia para abordar esta situación en junio. El, eh,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 colaboración con la División de Arquitectos del Estado de California, también conocido como GSA, para abordar estas inquietudes. Nuevamente, una vez que los sofits se identificaron como preocupantes, nuestra Junta actuó rápidamente de nuevo para contratar a una empresa con suma precaución para quitar los sofits del techo. Entonces, aquí hay una información adicional.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 la Junta aprobó acuerdos con contratistas para la remoción de emergencia de los SOFITS. Y seguido por una reunión el 8 de noviembre, en donde tuvimos otra reunión y sesión de estudio. Y luego unos días después, el 12 de noviembre, nuestra Junta aprobó un acuerdo con la empresa de ingeniería para evaluar el estado de varios elementos um, aéreos en el campus de Linwood High School.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 Y luego en diciembre, el 10 de diciembre, celebramos un acuerdo con TYR Incorporated para que brindara servicios de evaluación junto con el proyecto de remoción de los soffits de emergencia en Linwood High School. Eh, y luego, más recientemente, en el mes pasado de enero, el 24 de enero, eh, que fue un domingo, la Junta se reunió para otra reunión especial para revisar una actualización sobre las instalaciones de Linwood High School y los cambios de instrucción propuestos para el año escolar 2021 22 En esta reunión, nuestra junta enfatizó que el proceso debe ser muy público y muy transparente y que todas las decisiones debemos de poner a, ante nuestras decisiones, la seguridad de los estudiantes y del personal. Al día siguiente, el lunes 25 de enero, el distrito informó a los directores de las escuelas con respecto a estos cambios y se reunió con el personal de Lingwood High School y Lingwood Middle School. Y al día siguiente, el martes 26 de enero, notificamos a las familias que las preocupaciones estructurales eran serias y que se estaban desarrollando planes para trasladar físicamente la instrucción fuera del campus de Lenwood High School mientras continúa la investigación y se realizan las reparaciones. Nuestro distrito está planeando trasladar toda la instrucción de los estudiantes de Lenwood High School a otro campus durante el año escolar 2021-22, lo que afectará también a los estudiantes de middle school y los de primaria. Tengan en cuenta, aquí tenemos las siguientes fechas de futuras sesiones informativas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 y compartiremos nueva información a medida que esté disponible. Esto lo haremos a través de, un, de nuestro sitio web con infos, sesiones informativas y, y, y correo electrónico enviado directamente a las familias. El distrito también recopila comentarios a través de una encuesta porque queremos saber las opiniones de las familias. Entonces queremos lanzar esta encuesta digital que se enviará a las familias del de, Distrito Escolar de Linwood Unified. Como siempre, me gustaría agradecerles por su firme apoyo al Distrito Escolar de Linwood Unified mientras trabajamos juntos para crear los entornos de aprendizaje más sólidos y nos esforzamos por garantizar el éxito de todos nuestros estudiantes. Uh, si entraron un poco tarde, queremos uh, recordarles que al final de esta presentación. Re, responderemos a las preguntas que manden por el Zoom chat o el chat de Zoom, por lo que les recomendamos que nos esperen, empiecen a enviar sus preguntas. Ok, señor Corner. Gracias, doctor Crossway. Ya veo algunas preguntas en el chat. Um, en este momento voy a presentarles a Gregory Fromm, quien brindará más detalles sobre los problemas de construcción. Señor Fromm. Gracias, Jamal. Ahora veremos a los edificios afectados. El edificio G, la instalación central de varios pisos donde se encuentran las aulas, ha estado cerrado para su uso desde junio de 2020. Pero por precaución, el distrito hizo que la uh, contrató una empresa para que evaluara todos los edificios del campus. En menor medida, existen preocupaciones estructurales en otros edificios de Linwood High School.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 Y las reparaciones necesarias en todo el distrito. Los fondos de las medidas de bonos anteriores se han gastado o comprometido a proyectos. Aquí tenemos una lista de proyectos uh, completados y pendientes en sitios de todo el distrito. Uh, Le regreso la palabra a Jamón? Gracias, señor Fromm. Ahora quiero recordarles a todos nuestros oradores que continúen hablando lentamente para el beneficio de nuestra traduc traducción simultánea. Recordarle a nuestra audiencia que, que seguimos con nuestras um, uh, opciones de chat abiertos para que envíen sus preguntas. Ahora me gustaría presentarles a la, a la doctora Shona Tinkes, quien describirá los planes actuales del distrito para la re realin realinación. Gracias, buenos días.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 y la mayoría de los estudiantes del, de Linwood Middle School asistirán a Hustler. Estos ajustes están planeados para el año 2021-22, pero pueden ampliarse según sea necesario, según el alcance de los problemas de construcción en Linwood High School. Aquí tenemos un mapa que describe los límites de la escuela, detallando dónde los estudiantes de primaria promoverán para la escuela Middle School. El cambio de los estudiantes de sexto grado a las escuelas primarias y la adición de nuevas aulas garantizarán que ambas escuelas proporcionen entornos de aprendizaje sólidos para todos los estudiantes. Lengua Unified se compromete a mantener nuestro rigoso, riguroso programa de programas a de, a académicos básicos y optativos durante este tiempo de transición como habits, música y trayectorias universitarias y profesionales. El distrito actualmente está determinando las mejores asignaciones para servir a los estudiantes en nuestras escuelas um, secundarias. En muchos casos esperamos que nuestros a actuales maestros de séptimo y grado séptimo octavo grado que se cambian a Hustler mientras que los maestros de sexto grado pasarán a las escuelas primarias los directores has, um, esto asegura tener un apoyo el distrito también ha también ha adoptado un plan de estudio socio emocional en todo el distrito para apoyar las necesidades de nuestros estudiantes estamos trabajando para brindar apoyo socioemocional adicional durante este tiempo de transición, incluyendo cinco trabajadores sociales con licencia. Nuestros consejeros de Lingwood también seguirán estando disponibles para apoyar, apoyar a los estudiantes de Lingwood mientras se tra trasladan a su nuevo campus. Ahora se lo devolveré a Jamal. Muchas gracias, doctora Jenkins. Y también quiero darle gracias a nuestra audiencia por escuchar nuestra presentación. Tengan en cuenta que si bien muchos de los detalles de estos planes aún están pendientes, seguimos enfocados en nuestro objetivo, el cual es hacer lo mejor para nuestros estudiantes. Continuaremos brindando actualizaciones periódicas y transparentes a nuestra comunidad a medida que haya nueva información disponible en el sitio web de nuestra escuela y distrito y a través de mensajes que se enviarán por correo electrónico a nuestras familias. En este momento vamos a compartir las preguntas que enviaron por el chat y voy a contestar, contestaremos estas en lo mejor que podamos. Antes de comenzar, quisiera recordarles que si tiene una pregunta compleja o personal, siempre puede enviarlo al correo electrónico meetingquestions um, uh, y recibirá una respuesta di um, directa. Entonces, los que entraron tarde también pueden ingresar sus preguntas y les trataremos de contestar. Entonces, si tienen alguna pregunta más adelante, puede enviarlo al correo electrónico también y lo atenderemos. Entonces, entramos al chat y vemos las preguntas. Y trataré de hablar lo más lento posible para la traductora para que pueda mantener el ritmo. El, mi hijo está en quinto grado. Tengo que hacer el registro en César Chávez o en, en Lincoln. Voy a pedirle a la doctora Jenkins que conteste eso. Hola, si su, su hijo está en quinto, um, en quinto y está en Lincoln, él se quedará en Lincoln y no tendremos que registrarlo, Tend se quedará en su escuela actual. Gracias. Gracias, doctora Jenkins. Ahora pasamos aquí. Puede haber un par de preguntas. Um, para traducción, entonces aquí para para poder traducirlos y poder atenderlas. También quiero recordarles a todos que el chat está abierto en este momento. Ya escucharon la presentación y ahora estamos esperando que ustedes hagan sus preguntas, entonces si tienen alguna, por favor envíela. Señor Corner también quiero uh, reconocer que tenemos nuestros directores del middle school también en el zoom y creo que también quisiera el doctor garner de chavez middle school uh, uh, uh, uh, uh, t -t también tenemos a john terry de linwood middle school y miss Lynn pelin de hustler middle school y también el director el doctor quintana también están asistiendo a esta reunión. Entonces, por favor, sigan enviando sus preguntas y yo sé que esto es mucha información. Sin embargo, estamos aquí para contestar cuantas preguntas podamos y un recordatorio. Quizá después de esta junta tengan uh, otras preguntas después de que termine la junta. Por favor, anoten este correo electrónico que aparece en la pantalla meetingquestions.org para que envíen um, estas preguntas y también nuestro sitio web en donde tendremos estos videos y por favor asistan a estas sesiones porque hay mucha información equivocada y es importante que tengan información precisa desde la fuente. Entonces asista a estas sesiones, a estas reuniones informativas y un recordatorio es que vamos a enviar próximamente esta encuesta y sabemos que muchas personas no pueden asistir a estas sesiones informativas. La estamos teniendo a las 9 de la mañana y 6 de la tarde el viernes para hacerlo lo más accesible a la comunidad, pero aún así sabemos que no todos podrán asistir. Entonces por eso estamos haciendo esta encuesta y esta encuesta es otra manera de tratar de captar más comentarios, retroalimentación, preguntas, preocupaciones de de la comunidad y quizá ustedes tengan muy buenas sugerencias que no hemos pensado. Entonces, nuevamente es importante que sepamos de usted y como escucharon de nuestros miembros de la Junta, queremos estar seguros de que seamos transparentes y accesibles y que estén y se mantengan informados de qué es lo que está pasando. Entonces nuevamente se lo regreso al señor corner porque están llegando más preguntas. Sí, sí tenemos algunas preguntas. Tenemos una sugerencia. Puede haber una, podría haber una opción de remover la clínica para que haya suficiente espacio para que uh, para los estudiantes de LMS que vienen de HS. Um, señor Fromm, podría hablar a, acerca de este espacio y cómo vamos a alojar a, las, a los estudiantes. Estamos tratando de recuperar el espacio lo más que se pueda. Vamos. También vamos a traer aulas portátiles y, a, y el tamaño actual de LHSS, LHS va a poder a, acomodar al, a, a estos estudiantes. Gracias, señor Fromm. Otra pregunta. Quisiera saber si el personal del Stem Class va a re, reubicarse a Hustler. Doctora Lu, uh, Doctor Lucas, quisiera contestar esto. Uh, muchas gracias por la pregunta y, y nos enorgullece con este programa STEM que que, uh, eh, que se lleva a cabo en Middle School y el plan es mover esos programas a Hustler y a César Chávez. Entonces, ese programa continuará ahí y los maestros del Middle School serán asignados a esos programas, así como el personal actual en estas escuelas. Gracias, doctor Lucas. Nuestra siguiente. Los, los maestros del Middle School, estarían con los de sexto año. Doctora Jenkins quiere contestar esto. Sí, eso es, es el plan para que los uh, maestros actuales de sexto grado, que están en CCMS, que regresen a, a las escuelas primarias. Muchas gracias. Quiero darles un poco más de tiempo para que envíen más preguntas al chat y quiero recordarles que que la opción de email está disponible también, que envíen sus preguntas a, al correo electrónico meetingsquestions@mylusd.org. arroba Había una pregunta que por qué no abren el virus con más cerca de este lado? Doctor Crossway quiere contestar esta pregunta. Sí, antes antes de contestar esta pregunta, quis, quisiera tomar un momento para reconocer que tenemos nuestro director de secundaria. Uh, Manson y el director uh, de Aerso. También estamos aquí todos con preguntas si quieren enviarlas, si pueden enviarlas directamente a mi oficina, <coughs> pero también sus directores, todos estamos aquí para darles este apoyo. Perdón, ¿cuál era la pregunta? La posibilidad, sí, de, de respecto a la ubicación. Entonces, nosotros también hemos estado recibiendo más preguntas relacionadas con el transporte. Y sabemos que, y, y, en cuanto a la proximidad, cercanía de las escuelas, del middle school, del high school, va a crear un poco más de retos para nuestras familias. Entonces sepan que si estamos en comunicación con la ciudad de Mayweb para abordar esta cuestión del transporte, pero esto es algo que también vamos a estar analizando, evaluaremos y nuevamente esa encuesta es muy importante para que nos dé una idea de sus necesidades y en la medida, o sea, lo más rápido posible, queremos que esto sea lo más transparente para ustedes y otra cosa es que habrá, más tráfico en Bullis. entonces por eso tenemos que trabajar conjuntamente con la ciudad de Linwood y los residentes. Queremos ser un buen vecino y una de las cosas que también van a ver es una mayor presencia de nuestro personal de seguridad alrededor de Linwood Middle School, Rosa Parks Elementary y cuando digo que vamos a tener una mayor presencia de nuestro personal de seguridad, no solo es en, en las instalaciones escolares, si se acuerdan, antes de la pandemia, nuestro personal de seguridad estaba ahí para asegurar que sus estudiantes o niños llegaran bien a su escuela o a su casa. Entonces lo tenemos en Bullis, lo tenemos en Imperial, lo tenemos en Taco Bell, Atlantic, en Imperial. Porque queremos estar seguros de que están seguros, que se sientan seguros, Y esa es una de las cosas que ustedes van a estar viendo. Y sé, sé que he recibido um, preguntas en las otras sesiones informativas que si vamos a, a reducir el no, no, no, hay planes para reducir el personal. Algunas de nuestras escuelas van a tener más estudiantes y van a tener más personal, más pers personas para que los apoyen no, no, cambiar el número de estudiantes o, con el número de maestros y otra cosa que quiero estar seguro que están um, que sepan es que para el otoño eh, es muy poco probable es que regresemos a clases en personas con los números que teníamos antes de la pandemia seguramente será una continuación de uh, este tipo uh, ambiente virtual va a ser híbrido y uh, y que vengan estos con los maestros. Ahorita los protocolos de seguridad nos dictan que, que haya 12 por 1 para, uh, por maestro. Y como distrito, uh, requerimos que todos us usen un cubrebocas cuando estén en el campus. Entonces, estos son algún a es y otra cosa más que diré, porque nos llega esta pregunta seguido, es con respecto a la vacuna. Vamos a, a exigir que los estudiantes tengan una vacuna. Vamos a exigir que los uh, empleados tengan un, la vacuna como distrito. No tenemos esa autorización. No podemos exigir que los ni, ni los empleados uh, tengan su vacuna o que reciban su vacuna, pero sí si lo recomendamos. Y, y solo la legislación del Estado, del Estado puede hacer esa exigencia, no el distrito escolar. Tengan en cuenta que no hay vacunas actualmente disponibles para personas menores a 16 años. Esto aún está en proceso y que puede llevar seis o nueve meses más antes de que se cuente con una vacuna para personas menores de 16 años. Entonces, ahora para el otoño, aún estamos viendo que seguramente una continuación de un ambiente virtual o un enfoque híbrido en donde tendremos la mitad de los estudiantes. En, y la pregunta es 12, ¿cómo, ¿Cómo ustedes lo van a seleccionar, ustedes nos van a decir. Ahora no, no todas las familias van a tener a, a, van a regresar a sus, a sus hijos a la escuela en persona y eso lo sabemos. Entonces esto es una opción o una decisión que ustedes tendrán que tomar en casa y nosotros respetaremos su decisión. Y para los estudiantes que no están listos para regresar en persona, recuerden que ahora tenemos una academia virtual y que eso continuará durante el próximo año escolar también. Y la academia virtual pro, uh, le provee a los estudiantes la opción de continuar con, uh, con el programa de negocios, uh, aun cuando puedan regresar en persona. Muchas gracias. Nuestra siguiente pregunta. Van a tener dos uh, maestros de música. Doctora, doctor Lucas puede contestar esto. Así como nuestros esfuerzos para retener programas, claro, como dijo el doctor Crossway ahorita, aunque los estudiantes están siendo distribuidos a otras escuelas, los programas se va a aumentarán ya que habrá mayor personal en las escuelas. Entonces no hay ningún problema para reducir las maestras de música ni estos programas. Muchas gracias. Tenemos preguntas acerca de la opción de quedarse en línea en vez de en persona. Doctora Tinkins, ¿quiere contestar esta pregunta? Puede repetir la cuesta, la pregunta, por favor. O sea, la pregunta es, ¿por qué no nos quedamos en línea en lugar de regresar en persona? Saben, como cómo hablamos antes en las sesiones, queremos una oportunidad para que todas las personas tengan acceso equitativo a todos los programas. Esta opción de en línea está disponible para cualquier familia que opte por esta. Pero en nuestro marco de equidad y acceso para todos los estudiantes, también tendremos el modelo híbrido también. Los estudiantes uh, se han perdido de muchas otras cosas como el cierre de la escuela y queremos que, es, que abramos esta acceso a estos estudiantes. Gracias, doctora Jenkins. Tenemos una pregunta acerca del cronograma del, del proyecto de instrucción. ¿Cuánto va a tardar? ¿Señor Fromm quiere contestar esto? Sí, claro, es, en este momento no lo sabemos. Una vez que terminemos con nuestras inspecciones, los resultados, conozcamos los resultados y luego podremos contestar. Pero en este momento no sabemos. El próximo año mi hija entrará al high school. La pregunta es, uh, ¿ella va a ir a Fireball? Entonces, como LHS está más cerca, eh, yo creo que ya debe quedar si sí, asistir a LHS puede contestar esta pregunta. Muy buena pregunta, eh, entre otras cosas que estamos asegurando que resaltemos, es que vamos a, a dar lugar a estos uh, solicitudes de transferencias a otras escuelas a medida que haya espacio disponible. Tenemos nuestro director de servicios, um, el doctor Martínez, que está presente y que si desea ir a otra escuela, nosotros pro procesaremos esto por ustedes lo más pronto posible. Muchas gracias. Creo que no veo preguntas nuevas aquí, pero quisiera recordarles de nuestra opción de correo electrónico. Por si les surge alguna pregunta más adelante, pueden enviarlo a este correo electrónico. También tendremos otras sesiones informativas la próxima semana para atender a las familias de nivel secundaria y primaria por si gustan asistir y, y también, también tendremos una repetición de esta reunión hoy en la noche a la, a la tarde a las 6. Entonces eh, son bienvenidos para asistir a esta reunión también. En, entonces vamos con el doctor Crossway. En, antes de dar mis comentarios de cierre, quisiera preguntarle a nuestro vicepresidente si tiene algún um, comentario. Sí, gracias. Y quiero agradecerles a todos por sus preguntas real. De hecho, estuve anotando algunas preguntas y estas son los tipos de preguntas que queremos saber de ustedes. Y les pido que por favor usen este correo electrónico que aparece en la pantalla porque queremos seguir recibiendo sus comentarios y sé que aunque trabajemos mucho y hacer para tratar de poner en primer lugar a los estudiantes y siempre debemos de verlo así en todo lo que hacemos, cómo podemos asegurar la seguridad de nuestros estudiantes y asegurar el, el ambiente de aprendizaje más óptimo. Entonces queremos conocer sus ideas. Entonces usen este correo electrónico. Yo sé que ya estamos en redes sociales. Si quieren contactarnos por las redes, uh, redes sociales, háganlo por favor. Y el propósito de estas estas sesiones continuar haciendo para recibir sus comentarios si en estos momentos no tiene alguna pregunta pero si sí, sí llegan a tenerlo más adelante entonces por favor envíenos estas preguntas ojalá que sigan colaborando con nosotros y hagamos esto juntos entonces muchas gracias por su apoyo hasta este momento y por todo lo que está haciendo para asegurar que nuestros este, estudiantes pudieran seguir aprendiendo desde casa Quisiera agregar que, que la, lo que dijo la señorita Rentería es, es un reto, una situación retadora en la que nos encontramos como distrito escolar y, y en medio de una pandemia ahora tener que estar lidiando con esto como distrito escolar sabemos que puede ser estresante. Lo bueno es que, eh, que nos, nos ha afectado ahora porque estamos haciendo este aprendizaje virtual y gracias a Dios que no había estudiantes en el campus y que cuando hubo este problema en Newwood High School y, y estamos conscientes de eso y por eso no vamos a abrir ese sitio hasta que sepamos que es seguro. Y por ahora sabemos que que no estará disponible al principio del otoño, del semestre del otoño. Entonces, a medida que avance de todo esto, estaremos informándoles y queremos saber de ustedes. Y quiero decir lo mismo que dijo la señorita Rentería, es que, o sea, que sí queremos lo que tienen que decir y ver si podemos hacer algo para que las cosas sean mejor para nuestra comunidad. Muchas gracias. Uh, Doctor Crossway, quiero entrar y veo una pregunta más y voy a abordarla mientras estamos aquí. Si alguna llegue al después de que se cierre la reunión, las podemos contestar en la siguiente reunión. Y esa pregunta es los estudiantes de LMS sean enviados a Hostler, se van a dividir, o todos van a ser parte de Hustler. Uh, doctora Jenkins. Sí, los directores juntos con los, el personal de la oficina y los maestros, todos están trabajando en maneras de, re, de juntar a los niños, no dividirlos en la escuela. Queremos que sea una familia unida y hacer nuestro programa so, socioemocional así como otros programas que estamos planeando y vamos a tener a, a todos los estudiantes como estudiantes de Hustler. Muchas gracias. Ok, doctor Crossway, si gusta cerrar. And gracias, señor Corner. Y gracias nuevamente al señor Morales y la señorita Rentería por su apoyo, su presencia. Y quiero darles las gracias a todos nuevamente por, por atender, asistir a esta sesión. Gracias por tomarse el tiempo. Sé que están muy... Um, ocupados, su apoyo a la comunidad de Lingwood Unified y quisiera tomar un momento para reconocer a nuestra traductora, a la señorita Elizabeth Orozco, que has, eh, ha hecho un trabajo magnífico, por ha estado hablando todo el tiempo y nuevamente aquí estamos para ustedes. Somos la familia Lingwood y estamos comprometidos con uh, apoyar nuestra misión de proporcionarle a su hijo la mejor e experiencia de educativa posible. Físicamente estamos haciendo ajustes en, lu en lugares físicos, pero en términos de los programas eh, y el énfasis en apoyar a los estudiantes y que más niños se gradúen y que más se va niños, estudiantes se vayan al colegio o universidad. Vamos a continuar haciendo esto y nuevamente asegúrense de animar a sus vecinos, familias que asistan a estas reuniones informativas. Obtengan información precisa. Hay mucha mala información afuera y llámenos. Saben que estamos disponibles y queremos conocer sus comentarios y asistir no, no, a, a sus reuniones no, no, y asistir a nuestras a, a, a nuestros directores por acompañarnos. Y quiero desearles una nueva, un buen viernes. Y un buen fin de semana y por favor mantenga su distancia social, protéjanse, protejan a otros y usen sus cubrebocas. Nuevamente, gracias a todos que tengan excelente día. Esto concluye nuestra reunión. Muchas gracias por acompañarnos.